de esta, la Marcha Verde del Cibao. Teníamos entendido de que nos encontraríamos en un lugar donde hubiese una tarima, pero de acuerdo a informaciones extraoficiales, eh, la misma fue desmontada. Vamos a tratar en lo adelante a hablar de, con algunos de los dirigentes de esta Marcha Verde para que nos expliquen eh, si van a hacer una tarima, de dónde se va a, a leer el manifiesto y la postura, la información que va a marcar el punto central de esta que es la marcha verde del Cibao. Nos encontramos con una de las dirigentes, su nombre por favor. Yo soy la pastora Codina del Pozo y soy miembro de Marcha Verde. ¿Dónde van a realizar la exposición de esta marcha verde? La disposición, Marcela, ya se entrega niño cambio porque tuvimos un contratiempo que los dirigentes de Santiago. Eh, destruyeron la tarisma anoche como a las 2 de la mañana, entonces hoy día nos encontramos sin posición fija dado a esta eh, situación que fue creada por las autoridades que abusaron de su poder al desmantelar nuestra tarisma y queriendo evitar que esta marcha fuera dada, porque saben que estamos contrario a todo lo que ellos representan. Arisleda la Antigua, vengo en representación del recién creado Distrito Municipal Santiago Oeste, porque decimos ya, basta contra la impunidad. El cambio va. Bueno, ahí escucharon ustedes alguna información, como le comentaba... su.